Bueno, en el Cerro Montecristo, un lugar súper increíble. ¿De veras? Pues, Vieja Tours es una microempresa que nace en el 2019. He bichos, acabamos de ver una culebra ahí. hoy ándale. Es la vida salvaje. Aquí es la vida Ranger. Esto es historia pura, verdadera del Salvador, mi querido hermano. ¿No? También vimos ahí Olmedo también. Ah, sí, ah, sí ayúdame. veo veo que todos en la tortilla ya encontramos al famoso árbol del amor. No no se ¿qué tal señores? Sí, señorita, mi gente hermosa y guapísima del mundo del internet de YouTube. Y perdón es que pues este. Me encuentro así como los ojos hinchaditos, pero es que. Bueno, para la gente que no sabe, nos encontramos aquí en Santa Ana y hemos madrugado prácticamente. Salimos de allá de San Salvador como a las 4 y media de la mañana y aquí prácticamente hemos llegado justamente a las 6 de la mañana, por ahí así. Sin más que decir, comencemos con este hermoso videíto. Okay, from the beginning. Hit it, boys. Bichos y bichas, ya estamos pues en el camino directamente hacia Metapán. La verdad, ni uno de los dos ha venido a, a Metapán, solo mi compañero aquí, Henry, que ha venido a Pusunga. Vamos a Metapán y de Metapán, creo que vamos a subir el bosque Miramundo. No sé cómo nombre Montecristo. Eh, no, no no bueno, bichos, ya estamos aquí en el lugar del destino, o sea, uno de los lugares de donde vamos a visitar ahorita eh, básicamente es un lugar que pues este creo que algunos ya lo conocen cosa que es bien curioso pero siempre que nosotros vamos a un destino, a algún lugar el tío Fran siempre ya ha venido aquí, o sea comento que nos invitaron aquí uno brother que eh, conocimos en Pueblo Viejo y él pues básicamente se dedica a hacer estos viajes de tour quieren ir con nosotros a alguna aventura eh, porque nosotros nos dedicamos a, a brindar tours eh, tanto los fines de semana y básicamente pues aprovechamos y dijimos claro de una Estamos aquí en, bueno, en el Cerro Montecristo, un lugar súper increíble eh, que la verdad pues desde que entramos nos recibe la naturaleza con unos hermosos paisajes. Eh, es increíble que aquí pues está súper fresco, se respira aire muy purificado. Uno que vive siempre en la ciudad como que está acostumbrado a sentir el, el humo, el todo ese trajen de mucha contaminación y ahorita vamos a dejar el carrito aquí porque llevamos a, a viajar pues este en el, en el carrito con el que eh, les enseñé en las tomas anteriores así que ahorita creo que vamos a ir a un lugar que es como el puente eh, vamos a ver si le hacemos una pequeña broma a Henry <música> cuartes Henry, eso te pasa por comer muchas puposas fíjate. Pu los burritos que nos comimos en el que... No, mira, que un recorrido muy especial gracias a Dieca Tours. Gracias a Dieca Tours eh, ha sido esta aventura. Hemos venido, eh, hay un grupo de más de 25 personas. Y bueno, es una experiencia especial, un recorrido muy bonito. El clima también está un poco frío, pero... Dieguito, este, bueno, aquí estoy con mi querido amigo Diego, que ustedes quizás ya lo conocen, algunas personas, porque visitamos el famoso pueblo viejo que por aquí, por allá o por ahí no sé por dónde vamos a colocar aquí el tag para que ustedes también vayan a ver ese video, pero aquí está nuestro querido amigo Diego, ahora es el mero, mero jefecillo de este eh, tour, eh, me explícanos un poquito de esto, eh, de qué trata tu emprendimiento también. Pues Vieja Tours es una microempresa que nace en el 2019, eh, somos una pareja de esposos, pues yo yo soy licenciado en gestión y desarrollo turístico y estamos para servirle a la población, para realizar viajes y turismo sobre todo nacional. Eh, aprovecho el espacio para hacerles una invitación a todos, a toda la cherada del de Salvador que visiten nuestro país. Tiene todo lo necesario para para hacer turismo nacional, ¿verdad? Eh, eh, no solamente hacen turismo eh, dentro del país, sino que también fuera del país. Y cómo es que pueden hacer la gente más o menos para decir, hey, yo quisiera eh, hacer una reservación con estos chavos cuántos cobran, o, o incluso eh, cómo les encuentro en redes sociales, pues pueden encontrar en Facebook en la fanpage como Dieca Tours, también en Instagram Dieca Tours, a los teléfonos 7019 62 93 y 10 29 80. Eh, también tenemos el perfil eh, Dieca TRS, ah, así andale. nos pueden encontrar. Y pues eh, hacemos viajes para Guatemala, Honduras. Eh, ustedes nos escriben, nos llaman y nos dicen Hey, mira, fíjate que yo quiero sal salir O quiero hacer un viaje para tal lugar Nosotros les gestionamos el transporte Para salir del país, pues ahorita en pandemia Hay que hacer un proceso prechequeo Que es el trámite de dar el nombre Y muchas cosas que nosotros se lo hacemos todos eh, Si no lo haces, te vas a topar Y se te consume el día Y no aprovechás todo lo que te perdés eh, De esta belleza naturaleza Así que bueno, bichos y bichas Vamos a disfrutar este hermoso eh, lugar que la verdad que por, por mi primera vez que yo vengo y gracias a este brother diego que no ha podido eh, dar la oportunidad de poder estar en este lugar. el hey, bichos, acabamos de ver una culebra ahí que se está veniendo y acaba de botar este como un... ahí está bien. Ve. La verdad. está ve, se está Allá está. Allá, ve, allá y está estirada, mira. Espérame, espérame, espérame, espérame, espérame, espérame hay no, no. una culebra bicho anaconda y justamente bicho estábamos grabando eh, y cayó esta gran ramota de este agresor o sea esta gran ramota de este agresor desde este árbol grandísimo que está ahí arriba y al parecer es como una tipo culebra que pues que por ahí se encuentra bicho aquí tenemos a uh, un carrito que pues obviamente pues este uno de los carritos muy antiguos eh. al <risa> parecer es un picar que como que lo habían dejado por ahí y básicamente eh, la, la naturaleza como que reclamó lo suyo y se ha hecho bien bonito eh, Qué increíble es la naturaleza cuando reclama lo suyo el territorio algo hermoso precioso esas esta plantita eh. Eh, la verdad está muy precioso todo el ambiente, escuchen el ruido de, del río que está por aquí que ya les voy a enseñar, está bien chivo y o sea, cosas así interesantes que se topan a veces con serpientes, con venado, con tacuacines, con muchas cosas que de hecho este, nos estaban comentando que hay, eh, donde vamos ahorita eh, es parte del tour, pero podemos ir más allá en la parte más alta que es la frontera tanto como de guatemala y Honduras, eh, que es un lugar muy fresco muy helado y ahorita pues ya se cerró pues este el, eh, el pues el pase ahí porque se está respetando, se le está dando tiempo a las especies para que se reproduzcan, es decir, se le da su espacio para que no haya gente, para que no vean ahí. Y se le abre hasta en noviembre, así que pues este hasta en noviembre eh, podríamos escalar ese lugar. Yeah. Fíjate que exactamente aquí no te voy a saber decir porque por ejemplo aquí está el lago de Ouija que es un lago compartido entre Guatemala y El Salvador de hecho se divide prácticamente por aquí y estamos eh, más o menos más o menos en esta zona por aquí. Por esta zona estamos. ¿Por aquí? Por aquí, sí. ¿Y este Parque Nacional de Montecristo? ¿Es eh, otro? Sí, no, es que lo que pasa es que el Parque Nacional Montecristo son muchas hectáreas de, de, de terreno. Ah. Y para o sea, si es y si hubiera la inmensidad de, de, de bosque que hay, se sorprenderían al visitarlo. Y nos comentabas que hay una parte bien alta donde se puede observar. Tanto el lago de Ouija y el otro lago, ¿verdad? Sí, hay, hay, un, hay un mirador donde se puede eh, observar la ciudad de Metapán, que es la ciudad calera de aquí de Santa Ana y se puede observar también eh, el lago de Ouija y precisamente a la división entre el salvador y guatemala y les voy a dar un dato bien importante no sé si podés enfocar lo de arriba y las paredes bien importante fíjate que esto fue construido como pueden ver con materiales meramente naturales eso esas vigas de madera tienen añales de existir ahí las paredes son sumamente gruesas, están hechas con cal, arcilla, incluso llevan huevo esa, esa, ah, esas preparaciones eh, y, y han pasado terremotos. Y, ¿Y siguen en pollo, can hombre, a, saber qué, a ver qué truco tenía Don Carlito ah, la verdad. Sabe, a wow. Cuánto tiempo ha pasado desde que estas máquinas nos dieron en eh, alguna vez eh, la tecnología más avanzada que luego vinieron las supercomputadoras eh, dinosaurios ahí con todos los poderes y luego vino el fax y luego vino las baterías y así sucesivamente hemos venido evolucionando mi querido hermano y esto qué bro fíjate que desconozco es pero es como una es como un proyector digamos pero de los antiguísimos ¡Juela! que se ponía aquí en la página y por eso se proyectaba la imagen a la pared chavo eh, fíjate te voy a dar un dato bien curioso vale, por ejemplo aquí si puedes ver este, esta pared está así como totalmente descubierta como es en, este, en estas construcciones no es utilizado el cemento ah. no se conocía el cemento entonces están hechas con barro eh, con arena e incluso aquí si pueden ver porque ustedes dirán porque hay huevos porque Ajá. incluso esta pared la mezcla lleva clara de huevo. Sí, de hecho se siente el olor a, a, como a huevo, o sea. Mi amigo ahí se viene riendo. Wey. A ver, ¿qué? Es que como él reconoce, como él reconoce el huevo a distancia. No es que, ah. es que no entiendo, o sea. No es que se siente después me. de siglos cómo se va a sentir. El me, huevo. Es que acércate. Será. Sí, acércate, se siente es la humedad y se toda la pared, entonces. Sí, fa, ¡pura chupie, huevo! Ah. Ah. Otra otra curiosidad, fíjate que aquí. Te voy a si puedes ver, hay unas ánimas, le llaman, y eso solo se puede encontrar en, en las traducciones de los antepasados, eh, no en nuestro español coloquial, ¿verdad? Ahí está, son esas, y eso hace representación de que este lugar es bastante antiguo bastante bastante antiguo bueno, son como como imágenes como imágenes la verdad Pero sí, y, sí es verdad. y eso es como que le brinda o, o lo que le brindaba protección a este lugar por así decirlo son y, creencias son, son creencias. creencias y crees que es son tú creencias. que eh, de noche aquí todo cobra vida pues debería de pro, deberíamos de probar, deberíamos de probar pues, un sí, reto de venir claro. aquí de noche a eso de las 12 Exacto, a sí. ver qué tal qué pasa aquí. A ver qué pasa. Imagínate nos encontremos a Don Carlito y Don Carlito quiere ando y. no. O sea <risa> <risa> y esto cuánto medirá esta este tipo de culebra, bro. Sí, son nidos de guachilas. ¿Cuánto medirá la culebra? Uh -huh. Un metro, dos metros dos metros dos metros. Uela, dos metros Más o menos así era la que vimos Así, de ese, de ese tamaño Juelacho Mira, y esta es la víbora cascabel La famosa culebra de que... O sea, y existen aquí en El Salvador también, ¿ve? Para que los que digan que no, que no O sea, la víbora cascabel Órale ah. Sí, estos son cranes de venado de cola blanca Esto es de un bebé Este tiene una hembra Y este tiene un varón esa es la diferencia que los varones tienen. Este, este. Sí, las hastas más grandes, sí. Arale. Aquí, como pueden ver, la hembra tiene así como medio salidito. Y Yo tengo una duda: salir. esto que. Vos es? también te pones cuerno. No, ah, no. Aquí, Son mi querido sangre, amigo Diego, ¿no? es la vida salvaje, mi hermano. Aquí es la vida ranger. Aquí te tenés que venir mentalidad 4x4, porque <risa> si no está frito, mi hermano. Hey, la verdad está súper chivo aquí, Diego. La verdad que eh, he quedado encantado. Imagínate que hay árbol inmenso, ceibas inmensas, eh, animalitos que yo quizás solo lo había visto en película. Eh, increíble eh, cómo conocer la casa de Don Carlito. Una hacienda inmensa. O sea, esto es digamos una fracción del Cerro Montecristo, de lo que se puede de apreciar verdad exactamente sí aquí ahorita no han visto mayor cosa van entrando en calor eh, hay árboles aquí 200 300 500 años Juey. vamos a ver en el jardín de, de los 100 años le llaman pero hay árboles así bastante con bastante Años y este, uff, aquí para pasarlo con la familia es lo mejor <risa> sí. de los mejores vecinos que tiene El Salvador. ¿Cuál es el familiar del de leopardo que me comentaste? Es, que se llama Ocelote, se llama el Ocelote, Ocelote. pero es, sí, es similar, similar, brother. La piel que yo acabo de tocar es y suavecita, y, pero o sea, estos están protegidos, así que ojo, Río San José. Río San José. ahorita se ve un poco así turbio, turbio el agua, así capenita. como Henry, oh, por la lluvia, sí, así le ponen turbio <risa> no en serio es que bonito está este paisaje aquí donde ves esa caída de agua han encontrado incluso venados refrescándose increíblemente Sí, con esta calor imagino que esta es la fuente principal de todo este ecosistema que está a nuestro alrededor verdad exactamente o sea que cuando aquí llueve todo esto esto, esto esto retumba, mi hermano, esto retumba. Esto se pone mero escabroso. Algo que les quiero comentar a todos ustedes es que eh, estas piedras, según lo que pues este me han contado, que están como medio lavadas. Es la altura del río que alcanza en la temporada de lluvia. O sea, y toda esta inmensidad que vendría siendo... Miren toda la, la inmensidad de estas piedras. Dicen que este puente solo aguanta a dos personas eh, y por primera vez estamos cruzando un puente <ríe> y se siente bien, bien rarito. Eh. O sea, ¿te imaginas cuántas personas cruzaron este puente de aquí que estamos nosotros ahora cruzando justamente? Esto es historia pura, verdadera del Salvador, mi querido hermano. ¡Fue! <ríe> 50 metros y caer de aquí bro seguramente te rompes todo lo que se llama eh, cerebrito fue el hacha bro uy ándale uy, uy mi hermano cuidado wow mi hermano qué altura a la que andamos nosotros ahorita cuánto nos falta llegar 10 kilómetros y, bueno, ¿no? bueno, y, y, y bueno, su servidor, mi Muerto. diálogo, eh, muertos. Y la verdad que, pero genial. genial. Unas vistas increíbles, paisajes, animales, hemos visto venados, hemos visto culebras. Hemos visto a la familia de Henry. Ah, cabal, hemos visto a los leones. ¡Ah! <risa> no, también vimos ahí a Jair Olmedo. también. Ah, sí, ahí va sí, eh, un, un amigo de Olmedo, un señor ahí que a se parecía bastante. Ah, Saludos, pues, Sí, a dicho, la verdad que eh, te venís a distraer, te venís a pasarla súper bien con tu familia. Eh, la verdad, que es de venir preparado y desde ya como que mentalizado con tenis, cómodos, agua, eh, tu comidita, tu picnic para que disfrutes entre familia. Eh, y bueno, liberarte de bueno, los celulares y todo ese asunto. Eh, es pasarla a lo grande, la verdad. Es una experiencia de verdad recomendada y a la vez muy. Muy. Muy buena, la verdad. Así que nos faltan. Ya, unos 10 kilómetros, así que aquí vamos, con los aquí aquí vamos con Diego, aquí vamos con Luis, y aquí vamos con Henry ¡Ay! y aquí vamos con los y aquí vamos la parte de acá, parte de acá. Ahí vamos ahí ahí vamos así que... ¡Vamos, mía, vamos a llegar! Estamos aquí en el jardín de los 100 años, un lugar muy maravilloso que tiene pues, este, una historia muy espectacular que vamos a conocer el famoso, eh, la planta llamada estrella, de, bueno desde el jardín así que acompáñenme a conocer esta hermosa planta, la verdad que está súper genial donde estamos, acabamos de tomar de una agüita súper heladita donde Henry acaba de llenar eh, de un nacimiento de agua prácticamente y ahí está también Diego, eh. Ah, ya llenamos, ¿no? hasta, ah, hasta sudando de ladito. ¿Cómo riquísimo. la sentís la agüita? No, riquísimo, como que muere de la deprisa, la hombre, como que ah, Exacto, como que estuviera con hielo delicioso, delicioso. Uy, Ay, Ya nos hidratamos Ahorita vamos a hacer el recorrido aquí interno del jardín de los 100 años Donde vamos a poder ver este, plantaciones de orquídeas El famoso árbol del amor Son dos árboles gigantescos que están conectados aquí tienen añales de estar conectados. En serio. Sí, vamos a ver este también ahí. Eh, diferentes flores, ah, diferentes las vale. plantecitas ahí. Sí. Bueno entonces, bueno ahí dicho la verdad que está súper increíble toda esta experiencia y hemos visto unos paisajes hermosísimos que sin embargo eh, no es lo mismo que lo veas a que vos lo experimentes con tus propias pistas eh, ojo y sobre todo tuvimos la suerte de ver un venado que se nos corrió eh, y pocas raras veces sí. se, se ven venados aquí ¿no? Con mucha suerte aquí, aquí pueden, pueden ver venado. Aquí hay, ah, sí. hay pisadas de venado eh, Cuéntenos En este punto hay dos pisadas de tipo de venado este es de un venado pequeño y este ya es de un venado grande. O sea que han dado la mamá y el hijo, por decirlo así. Y los podemos encontrar lo que es casi a la salida, con suerte lo podemos observar ahí. Creo que al árbol del amor fueron, imagino. Ya encontramos al famoso árbol del amor, un romántico y espectacular eh, vista de estos dos muchachones. Ya pues más de 100 años de estar juntos y un claro ejemplo que el amor si sí vive que <risa> eh, eh, nos habían comentado en nuestro guía y sí de verdad que puya están bien pegaditos los niños ahí se puede ver ahí que están juntitos está bien bonito el famoso árbol del amor les recomiendo bastante que vengan a visitar este lugar maravilloso que se encuentra aquí en metapan en el cerro de monte monte cristo y vengan a conocer pues este el hermoso e increíble, majestuoso árbol eh, del amor. Incluso, o sea, ya aquí a la par de nosotros tenemos las diferencias, eh, tipo de orquídeas que fueron clasificadas por los arqueólogos alemanes que en aquel tiempo, pues, este, eh, lo fueron eh, clasificando en diferente categoría. Bueno, aquí está el muchacho que va a explicar cómo surgió este nacimiento. Bueno, bien, ¿verdad? Este, el árbol del amor que encontramos en esta zona eh, prácticamente se pueden dar cuenta ¿ajá? de los caprichos de la naturaleza, ¿verdad? ¿ajá? Porque como ustedes pueden ver, el árbol del amor ¿ah? están unidos, ¿ajá? están unidos naturalmente, ¿ajá? Es, es un capricho de la naturaleza que ellos eh, pudieron este, tener esa, esa forma verdad? tan peculiar de estar unidos. ¿ajá? Entonces, el, el árbol tiene una historia. Hace unos años atrás, eh, una pareja vino a, a Montecristo, ellos este nunca habían podido tener un, un hijo uh -huh. entonces ellos vinieron en este punto ellos le pidieron un deseo al árbol uh -huh. y era el deseo era que ellos querían tener un hijo uh -huh. entonces bien ellos vinieron visitaron el parque luego se retiraron eh, al año regresaron uh -huh. y ellos ya traían su niño uh -huh. venían uh -huh. a darle gracias al Ajá, al árbol de la amor, ajá, porque ellos les concedió el deseo, ajá, de la importancia ajá, de, lo, de los árboles. Ajá. Entonces, los árboles tienen una manera de comunicarse. Ajá. Ellos se comunican a través del viento y a través de las raíces. Ajá. Entonces, ellos tienen una comunicación extensa, ¿verdad? Ajá. Y hace aproximadamente unos 10 años, al árbol, eh, al varón, le cayó un rayo. Ajá. Como ustedes se pueden dar cuenta, el varón, él ya está muriendo, ajá. Ajá. pero él no ha muerto en su totalidad porque están unidos, ajá. son de la misma especie y la savia de los árboles de ellos dos es compatible. Ajá. Ella le está pasando vida a él. ¿Sí? Sí. Qué romántico. Entonces, eso, la verdad sí, es, ajá, se, es como pueden ver, ajá. Lo, los caprichos de la naturaleza.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 Bueno, bichos, ahorita vamos a darles una buena sopiada eh, de sopita de gallina que está comiendo no, pero Henry, la... Henry, que... Henry eh, propio, propio sopiada eh, con mi querido amigo ahí. De... Que gracias por habernos dado la oportunidad de comer esta sopita. Está deliciosa. ¿Qué te parece? Riquísima, riquísima. Está súper rica. Ya le eché la tortilla adentro de la. Casa. Yo no me la iba a tomar así porque hoy no. Te da pena. Hay que continuar pero cuando veo que todo echando la tortilla entonces choco así que buenísimo. buenísimo bueno sí, igual lo voy a hacer oh, no. no ya me abrió el apetito Ahí. bueno provechito a darle con todo le dio bien más del puerco después de la gran hartada que pegó Ahí está parado. Lo encontramos, lo encontramos. Uh -huh. bueno, es ese puntito, ¿eh? Ah, no. Es el ah, puntito. Atártese despacito. No se muevan, no se muevan. Cambella el lente. Qué el lente, él no se lo mueve. Ahí está, ahí está, el venadito. El que se andaba escondiendo de nosotros. Y bueno, señores, este fue el video de esta hermosa semana, mis queridos amigos, bichos y bichas. Y bueno, casi hemos recorrido, ¿cuántos kilómetros, mi querido amigo? Mira, por todo, hemos recorrido aproximadamente unos 16 kilómetros, con pickup y caminando. 16 kilómetros y son, ¿ahorita qué hora son? A ver, son las ya te digo, las 2 de la tarde con 6 minutos, o sea, básicamente... Todo el día y es que, bueno, vivimos una experiencia, ¿desde que, Coméntanos, ¿desde de qué experiencia? Porque ya de tantas cosas... Se me olvidó ya Mira la experiencia empieza desde llegar a Metapan Porque vos vas viendo ahí los paisajes Vas viendo las montañas donde vas a estar En la carretera venís viendo a lo lejos el bosque donde, Hasta donde vas a subir Desde ahí empieza la, la aventura Y la venís a culminar aquí en lo fresco En el bosque, en la libertad El número 7019-6293 y Tours Nos pueden encontrar en las redes sociales Ok, así que ya saben hermano, no hay excusa Aquí está el jovenazo que les puede llevar a cualquier parte del ring con del Salvador, sí, ¿verdad? Claro, y, sí. <risas> y a cualquier parte de otro país. Así que, sin más que decir, me despido. Nos vemos en otro video. Muchísimas gracias. Suscríbanse a este nuevo bueno aventuras que estamos haciendo. Suscríbanse y denle like. Y síganla a esta página. ¡Hasta la próxima!